Hola, te damos la bienvenida a este nuevo video. Hoy conocerás con Steffi y Serge qué es la energía solar. Buena suerte. La energía solar es obtenida a partir de una fuente de energía primaria como la radiación del sol. De dicha radiación se extrae calor y luz que se pueden aprovechar por medio de diversos captadores como paneles, heliostatos o colectores solares. Si la energía del sol se utiliza para producir calor, nos referimos a la energía solar térmica, y si se utiliza para producir electricidad, nos referimos a la energía solar fotovoltaica, la cual es el tipo de energía en la que haremos más énfasis en este curso. Vale aclarar que, por tanto, el calor como electricidad son energías secundarias. La energía solar fotovoltaica consiste en obtener directamente la electricidad a partir de la radiación solar. Esto se consigue gracias a la instalación de paneles fotovoltaicos que cuentan con células de silicio que transforman la luz y el calor del sol en la electricidad. ¿Ayuda el Steffi a saber dónde se pueden instalar los paneles solares? Correcto, los paneles pueden instalarse tanto en edificios y casas, como en grandes instalaciones conocidas como plantas o granjas solares. En el transcurso del curso te comentaremos más sobre este tipo de energía. ¿Sabías que en Colombia tenemos una granja fotovoltaica llamada El Paso? Así es, está ubicada en El Cesar y tiene una capacidad aproximada de 86 megavatios. Deseamos que te hayas divertido mucho y te esperamos en el siguiente video.